Tengan cuidado, oigan caballeros, de, de caminando. Eh mover. candela, te pasando, por la gracia de Dios, y de para ustedes. Trampa, Candela, bueno, candela, cabuno, la gracia de Dios, y de para ustedes. Tenga cuidado, oye caballero, habla tengo cuidado, oiga el caballero, habla está mirando, oye que uno, cuídate matado, oye la oye que, cuídate, oye, que, cuídate, oye, que, cuídate, oye, que te está matando. Oye, que... Bienvenidos sean damas y caballeros a un nuevo concepto de marca que marcará la historia del sonido de México de una manera nueva. ¿Qué? Que no te en cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González del señor José Reyes Valentín del señor José Reyes Valentín Porque este sí es un muy buen rollo esto sí, es un muy bueno. Oh. Nuestro sello de casa, nuestras cumbias y, y, y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos ¿no? Nuestro sello de casa, nuestras cumbias